¡Ay, pues, ¿quiere? ¡La jugada! ¡Ya me cuido yo! Uh, sí, uh, sí! sí, sí. Ah. ¡Espera, ¿eh? porque no tengo ni papelera y... ¡Aguanta, ya voy! Ahora. no esperen que me ponga el bien no te puedo creer que murió Nick O sea bien pero mal ok está todo está viéndose no sé, está más o menos 20 PPS el d y ustedes me pueden escuchar ahora porque tengo un microfonito del celular No, le voy a bajar el volumen a los auriculares. Escucha una banda. No, oh, ahí finito lo quiero. Ahí está. Todo bien finito. Ahí está. Y ya está, volver a partir. Bien, andamos ganando por ahora. Esto sí mejor. Joya de los joyas Si tengo algo en mi es porque todos son los cables Así que vamos bastante bien Si te digo la verdad Y no es por nada menos Porque yo soy un buen jugador En solitario no soy tan buen jugador Porque necesito un equipo que esté Más o menos organizado ¿No? ¿Sí? ¿Entendés? Pero solo Estoy bien, estoy bien Seguramente en el final de campaña Voy a necesitar un poco de ayuda mía o algo así Estoy acomodando todo Por bueno, ahí está Ahí está Lo escuchará más o menos porque bueno eh, Lo tengo más o menos una distancia más o menos Una mano entera mía A ver, ¿la escucha? No, le bajó una banda el volumen Tiene que... Bueno, sí más o menos. Ahí a ver. Ahí está, saf sa no mi Ahí está, ya podemos. Ahí está, ya está, ya está, está. Me rompe los oídos el cosa, pero bueno. Es para que ustedes me puedan escuchar y sea más fácil comunicar. Aunque, bueno, espérenme un segundo. Que también le puedo bajar de acá de la compu para que sea más fácil. Cualquier cosa. No. Mm, ahí está bien. Me hice terrible la vida. Bien, ahora sí podemos volver. Ahora sí. Es... Bueno, ahora sí podemos volver al juego Ahora sí podemos volver al juego, así que bueno yo como estaba diciendo Como estaba diciendo Grabando me va a un buen FPS, o sea, me va a 20 FPS con los mods que le puse Más, todo está bien Entender si hay alguien de la cámara Que lo voy a subir a YouTube es mi hermano, no sé, es mi hermano que también juega al Export ¿Cierto, hermanito? Así que bueno. Obviamente está todo correcto como está. Ahí está. Ahora podemos estar listos. Una mucho, ¿eh? No, no, no, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. No, no, no. Casi me mata, Roger, ¿Qué quiere? Ah, no le dije que le había puesto este moto. No, no. Mi mamá, mamá, mamá, mamá. ¿Tú crees que soy yo solo? Ahí está, ahora sí Nico. Uh No, ahí está, ta ¿Qué pasa arriba? Uh, me voy Ahí está, ta, ta, ta el guachi que mal guayita Mira quien dijo Que me iba a matar El hijo de Ahí está Seleccionamos la arma Y seleccionamos esta Bueno No lo seleccionamos Lo agarramos Y agarro este Y podemos seguir y... Vamos Nos bueno, matamos Se muere Se muere Ahí está que es esto ni Es una Crap shot Así que la vamos a agarrar La vamos a agarrar un arma normal Para una persona normal A ver No sé si Nick se consigue una persona normal Porque es, es tan pequeño que creo que el shock es más grande que A ver Esto lo, lo quiero tirar en un buen lugar Ahí, ya fue Y agarro esta molotov para mí Para tenerla Para tenerla ahí no, pero... Creo que yo también tengo el explosivo de carga, a ver. Y miren, tengo el explosivo. Ahora. ¿Te quedás correr? No quiero que me mate. Esto explota. Un disparo más que con esto iba a explotar en. en este disparo. ¡Uh, uh! Saqué so, dos por uno, me parece dale tirate, cagón, hijo de puta, ahí está se está muriendo ahí está vamos por acá para que no nos da y saltamos acá ahí está y muy fácil eso que está normal y miren ahí ahí va a haber un ahí está y sacamos dos por uno en él ahí está muerto patillo y creo que hay un truco de esto que puedo hacer así Algo así, que salta Lo hice dos veces, pero tenés que tener que tener tiempo y... No hace aparte muy rápido xd Yo no me voy a tirar igual A ver, ¿qué pasa? Tuki, córrate ¡Epa! ¡Epa! Yo tengo el pelo ahí penado porque, bueno, yo tengo el, los pelos horribles Pero bueno, es que no me gusta peinarme Uh, ¿Una cura? Bueno, lo voy ya, seguramente No Ah Bórrate. ¿Qué? ¡No! Ah, antes que te vomita, lo hago... No, lo voy a vomitar. Correte. Ahí está. Lo bueno es que los FBS no se me bajaron mucho. ¿Saben por qué? Porque yo sí tengo que se ponga la sangre en la pared. O sea, miren. Sangre en la pared. Pero sí puse para que los zombies desaparezcan. Y eso es lo bueno. Suena. La armería está ahí delante ¿Qué tal? ¿Este aquí? What's up? podemos salvar Famoso como... ideas. Dejad de buscar. Yo tengo una buena. Escuchad, ese cartel dice que puedes sacarte una foto con el coche de Jimmy Gibbs. Solo debemos encontrarlo, repostar combustible y largarnos. Estoy de acuerdo, pero yo conduzco. I think the guy who came up with the idea she get to drive the stock car and that was, I don't know, me. Va a ser un viaje de partirse el culo. Cuando se abran las puertas, a correr. Gente, falta una, falta una maldita. Falta una, falta una. Ok, me voy a arriesgar y voy a buscar una. Voy a tirar esto por allá Ay, para... No, para que no me van a por mí. Voy, voy, voy, voy. Me voy a arriesgar y solo el daño Bien, bien. no me agarran, clasifico y ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos! Lo hice. Lo hice, gente, bien, bien...